En nuestro despacho de abogados eh, llevamos tu empresa tanto si, eres, si tienes una empresa como si eres autónomo, llevamos tu empresa. Eh, contamos con un equipo de abogados expertos profesionales y eh, podemos llevar toda la contabilidad, toda la fiscalidad, todos los impuestos. Eh, te, te podemos hacer asesoría presencial, asesoría online. Eh, no tienes por qué desplazarte a darnos los, tus facturas, lo, hacemos, lo podemos tramitar todo, todo, todo online. Despreocúpate de darte de alta de autónomo, de, de nosotros podemos crear tu empresa. Despreocúpate de las obligaciones fiscales que tienes como autónomo o como empresario. Despreocúpate de toda la contabilidad. Te ayudaremos a conseguir la mejor financiación en caso de que la necesites. Te ayudaremos a, a gestionar tu empresa a todos los niveles solicitamos subvenciones, eh, nos ocuparíamos absolutamente de todo, incluido eh, el pago de nóminas, o sea, la redacción de nóminas y todo lo que tenga que ver con el derecho laboral, ya que también contamos con un departamento laboral y le podemos llevar absolutamente todo lo relacionado con los despidos o los problemas que puedan tener con sus trabajadores o que tenga usted como autónomo. Eh, ¿Con esto qué queremos hacer? Pues ayudarle a que usted se preocupe de su negocio y con lo cual viva y se preocupe y esté tranquilo y solo se preocupe de que su negocio vaya bien. Del resto no podemos ocupar nosotros. Por eso pida una consulta con nosotros de forma telemática, de presencial, por WhatsApp, telefónica, del medio que usted quiera. Le atenderemos. La primera consulta, por supuesto, siempre es gratuita y, y le esperamos. Muchas gracias.